Lo toman, a los chicos que se eligieron como mediadores, lo toman como positivo, O sea, porque nosotros no es que le dijimos, vos oh, vas a ser el mediador, sino sea, que, lógicamente, ellos estuvieron de acuerdo, eh, también vimos que tuvieran el perfil de, de mediador, ¿no? Y o sea, lo tomaron, lo tomaron que buscan, se interesan, eh, les gustan mucho. ¿Cómo yo veo al compañero? ¿O qué conozco yo de mi compañero? ¿Qué salió ahí? <ríe> y salió por ahí lo, lo más negativo. Siempre por ahí los defectos del compañero, pero en realidad la parte positiva, lo que al chico lo, lo motive o lo aliente, eh, cuesta, le costó un montón. En relación a mi rol yo lo veo muy, muy cómodo y, y también muy, me siento muy satisfecha por el hecho de que las chicas van a la escuela con los bebés. Y eso por ahí a las chicas lo perjudica lo académico y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Entonces si se puede intervenir desde antes, mucho mejor. Y trabajar en conjunto eh, junto con los preceptores y los demás tutores también eh, enriquece un montón y, y aparte de eso trabajamos con otras áreas como biología, formación ética y otros espacios curriculares ha cambiado mucho la relación, porque otra de las cosas por ahí que, que estuve haciendo fue el puente entre los chicos que tenían la carpeta incompleta, que faltaban, pues tenemos un montón de problemáticas individuales de los chicos. Entonces poder acercar al alumno que está siempre, que tiene la carpeta completa, que no quiere por ahí dar o prestar o no se anima. Este encuentro que yo fui haciendo entre dos, también hizo que la dinámica comunicacional del aula se diera de otra manera. Eh, lo que ha favorecido es que ha aumentado la confianza, el vínculo de confianza, ya sea con los preceptores y también con los directivos. Eh, realmente tienen un problema y es a los primeros que nos vienen a contar lo que les está pasando. Eh, no tienen vergüenza, para nada. Eh, la reacción fue buena. Lo único que, como debilidad, es que ellos siguen faltando a veces pero cuando están eh, trabajan todos y llevan los materiales y demás. Nosotros vemos que esto digamos, pasa tanto dentro del aula como fuera del aula. ¿sí? Y estás, eh, el trato de los chicos por ahí eh, en muchas situaciones ha terminado en conflictos entre ellos. ¿no? Y bueno, dentro del aula eh, dificultaba eh, el desarrollo de, de las clases ¿no? y entonces bueno, esto digamos, eh, eh, ha mejorado. Eh, a partir digamos de de, bueno, de identificar las la situaciones y poder hablar con los chicos. Y ellos lo, lo, lo, lo piden, ¿viste? Eh, no, no lo piden explícitamente, pero sí, ellos notan digamos, que hay un cambio muy grande en cómo, cómo ellos se desempeñan en el primer año y cómo pasan a segundo. Eh, los papás también ¿viste? están muy involucrados en el tema, también siempre van a hablar con los tutores, sobre todo, que somos los que más tenemos relación con la familia, en cómo digamos, se da este, este pasaje del primer al segundo año. Les comentamos algunos de los chicos, están contentos, emocionados, incluso nos decían que qué juegos podíamos poner y demás. Y aparte ya se ha implementado el ping-pong, mientras tanto, mientras esperamos, que es la devolución del proyecto. Eh, y por ahora viene bien, están entusiasmados, les gusta, es otra forma de relacionarse, de jugar, y ayuda también para eh, la aceptación de las normas y la inculcación de las mismas a través de los juegos. Pienso que es algo positivo, porque lo mantenemos ocupado de otra forma. ¿sí? También este tipo de trabajo es un trabajo eh, cooperativo. ¿Sí? donde ellos pueden en, en los días de lluvia, pueden eh, integrarse diferente con sus compañeros, en este caso haciendo este tipo de trabajo y colaborando entre ellos, ¿no es cierto? Así que supongo que eh, va a ser positivo y eh, usándolo en horas libres está dando resultado porque hay unión más del grupo también.